Ya que cansaron la visita Cansada de esperarte otro día más Y yo loca por darle al tra tra tra tra Son las cuatro en la mañana